Alpa de Méndez, del estado de Tabasco. Estamos aproximadamente como a 10 horas de aquí, de Tuxpan a Tabasco. Son 10 horas en, en el automóvil. Y allá viví mi sacerdocio durante 23 años, en diferentes servicios pastorales que se tienen en una diócesis. Por supuesto que también fui párroco y muchos años formador del seminario de formar a los futuros sacerdotes y de allí de ese seminario me nombran obispo un, un mes como el de ahora mes de febrero pero del 2021 27 de febrero sale mi nombramiento para ser el obispo obispo y obispo de la diócesis de Tuxpan y llegué aquí a Tuxpan el 19 de mayo que fue la ordenación episcopal en el seminario menor, que está, diríamos, si vamos así, casi enfrente, pasando el río. Ahí está la casa de formación. Y a partir de allí he estado con ustedes, conociendo, por supuesto, y recorriendo la diócesis que tiene la diócesis de Tuxpan, es parte de una de las ocho diócesis que tiene el estado de Veracruz. Tabasco es todo el estado en la diócesis. Y toda la diócesis es el mismo estado. Diferente al, al estado de Veracruz que tiene ocho diócesis. Coaxacualcos, San Andrés, El Puerto, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Papantra y Tuxpa. En un mismo estado hay ocho diócesis. Quiere decir que territorialmente, territorialmente es muy grande el estado de Veracruz. Y a mí me corresponde pues toda esta parte del norte de Veracruz, porque colindamos con Tampico, donde tenemos 1,200,000 habitantes. Son 62 parroquias las que me corresponden. En una parte está la parte de Puebla, de Pantepec para abajo, allá hay 10 parroquias que me corresponden atender. Después está el corazón, diríamos, de la diócesis, que son todos muchos municipios que pertenecen pues, a Veracruz. Y colindando con Tampico están también dos decanatos hacia allá, Pánuco, ¿verdad? Pueblo Viejo, Tampico Alto, Pánuco. Pueblo Viejo, Tampico Alto y, y otras parroquias que se derivan del mismo municipio de Pánico como la Michoacana, Cacalilao y propiamente la sede que es Pano. Todo ese territorio ya lo he recorrido como tres veces durante este tiempo he recorrido porque depende las actividades que va teniendo uno. Y bien, la sede de la diócesis está precisamente en este municipio pues Tuxpan, Veracruz, la, la, la diócesis está, su sede la tiene donde estamos actualmente. Somos, diríamos, las, la sede anfitriona, donde está la catedral y la patrona de toda la diócesis es la Asunción de la Virgen María, que es la patrona de todos. Por eso, el año pasado empezamos a peregrinar Todas las parroquias de la diócesis peregrinaron durante los 15 días del mes de agosto. En este año vamos por supuesto a continuar en otra dinámica que lo más probable que le corresponda a ustedes. Ya llegará la indicación con el hermano sacerdote que le corresponda al siguiente párroco de catedral para poder vivir nuestra fiesta diosesanamente. Entonces, esta es la parte que me corresponde a mí, somos siete hermanos, yo soy el número cinco de mi familia, se dedica al transporte durante toda su vida, del cual yo no me dediqué por hacer la opción vocacional de la vocación sacerdotal. Y allá se quedaron lo que yo dejé, toda una diócesis, los sacerdotes, que son 250, el seminario y pues también la familia, pero como le digo a mi sobrino, porque mi sobrino cada vez se van poniendo así como medio tristitos, pero lo voy, porque ya tengo mi INE que dice Tuxpan, Veracruz, y entonces decían ellos, ya está usted tabasqueño y me está Tuxpeño, tío, ¿verdad? Pero como voy a cambiar también mi número de celular, dijeron el otro día, ya es tres cuartos Tuxpeño y nos queda un cuarto de ti. Pero le dije, porque ellos han venido en el verano y se han hecho amigos de los monaguillos y uno ha llegado a la deportiva y se ha hecho muchos amigos en la deportiva. Y entonces, en matemática, ¿qué es eso? ¿Sumar o restar? Y ellos dicen, sumar, ni modo. Y es así, y es lo mejor. Mejor hay que sumar y no restar. Y de eso se trata en la vida de un sacerdote, de un obispo, sumar y no restar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este domingo número 6 del tiempo ordinario? El tiempo ordinario se caracteriza por este color verde. Ordinario no quiere decir que sea corriente, ¿verdad? No. Litúrgicamente es el tiempo en el que vemos a Jesús que en sus andanzas, ¿qué nos va diciendo? ¿Y qué va haciendo? Lo vamos escuchando por medio de su palabra como hoy. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? De los mandamientos, de la ley, de la tabla, de Moisés para decirnos. Ahí están los mandamientos que se resumen en tres apartados o en tres acciones muy concretas. Primero, Amar a Dios sobre todas las cosas Al prójimo como a uno mismo Y va como que en la inmediatez Los mandamientos y aquello que va explicando La palabra de Dios y el Evangelio mismo De cómo debe ser el comportamiento y la conducta del ser humano En sus distintas circunstancias que se puede encontrar Pareciera ser, ¿verdad? Así como dura de entrada los mandamientos son disciplina la ley toda disciplina que hay los reglamentos que hay en diferentes instancias que tiene la vida en la vida con dios están los mandamientos es disciplina es la ley que ya existía desde el Antiguo testamento viene jesús y hoy nos dice, yo no he venido a abolir, a quitar, a borrar los preceptos, los mandamientos. Yo vengo a darle y le ha venido a dar plenitud. Es decir, a la disciplina, a toda disciplina, hermanos, a toda regla, a todo lo que pueda regir una conducta de la persona, si solamente colocamos la ley por la ley, eso es duro para cualquiera. Para quien sea, una institución, una empresa, la misma iglesia, si solamente se va la ley por la ley, si miraran quién eso es fuerte y no debe de ser. Donde yo solamente le exija, le pida, le diga y solamente, y no le estimulo, entonces allí puede estar faltando. ¿Qué vino a darle Jesús a la ley? La vino a permear. Del amor, de la caridad, la vino a decir, debe de ser un medio para ser feliz y no el fin. Eso vino a decirnos Jesús. La psicología nos enseña que con la mano derecha, quienes somos derechos, hay firmeza. Yo que soy derecho, con esta me presino se nota la firmeza y con esta que es zurdo, se nota la blandez. O la bondad. Eso es lo que nos vino a decir Jesús. Es importante, se hace necesario que haya reglas, que haya reglamentos, que haya estatutos, que nos rigan unos principios para poder vivir y hacer nuestra vida. Sí, sí se requiere. Porque aun cuando hay, pues a veces, ¿verdad? No se acata uno y entonces es un caos. Pero no solamente tenemos que vivir con el principio de la ley, sino que teniendo en cuenta que debe de ser un medio para que podamos ser plenamente personas, plenamente humanos y plenamente divinos. Y yo me acuerdo de mi hermana, y con esto quiero como iluminar lo que dice el Evangelio, que... Cuando ella pone muchas reglas a sus hijos con su esposo. Cuando van a hacer tarea, cero celular. Cuando van a la escuela, cero celular. Hay hora para que vean la televisión, su caricatura y todo lo que pasa hoy. Los chamacos se retuercen, ¿verdad? Han de decir, ¿cómo no se mueren mi mamá y mi papá para que quedemos libres? Pero no solamente le ponen esa disciplina, porque yo lo he observado que en la mañana cuando se despierta, corren a los brazos, les da beso, ahí los acaricia, los acechea y eso es complementa. No siempre es la disciplina, también el amor. Y eso lo tenemos que aplicar nosotros. ¿Por qué? Porque la ley por la ley mata, y así nos dice la Palabra de Dios. Por eso el Evangelio. De Jesús dice que no ha venido a abolir la ley o los profetas, pero sí ha venido a formular la ley de una manera nueva. Pero Jesús nos dice que no es suficiente cumplir la ley, es necesario abrirnos a Dios Padre y colaborar con Él en hacer una vida más justa y fraterna. Porque si somos rígidos, ¿verdad? Hasta los miedos lo van a tener. Pero si somos blandos, tampoco, porque nos van a caer la sombra. Entonces, no hay a los extremos. Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley que ordena, no matarás. Es necesario, además, porque podríamos decir, pero, señor obispo, yo no mato porque ni pistola tengo. A nadie he decuartizado a nadie he matado. Así como suena la palabra, no matarás, bueno... Pero para todos también es necesario, además, arrancar de, la, de nuestra vida, posiblemente si pudiera haber agresividad. Porque la agresividad cuando es constante en una persona y a quien se la dirigimos mi agresividad, puedo estar matando a él, siendo yo agresivo constantemente. ¿Me explico? Otra forma. El desprecio al otro. Eso también mata cuando yo me siento que no soy tomado en cuenta, cuando yo me siento con baja autoestima porque no me toman en cuenta. Los insultos también matan. Las venganzas. Aquel que no mata cumple la ley, pero si no se libera de la violencia y en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana. Según algunos observadores, por otra parte, las conversaciones están a menudo dichas sin amor y sin respeto que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre, puede ser, de una irritación, la mezquindad y la bajeza. La vulgaridad, cuando es constante, va matando a la persona. Es decir, hermanos, tal vez no matemos directamente como suena la palabra, pero puede ser, dependiendo mi conducta, a mis hijos, a la esposa, al vecino, al compañero, a X persona, puede ser que implícitamente sí la podemos estar acabando de otra manera, sin darnos cuenta. Y cuando es así... Eso se llama pecado social, donde ambos cooperamos, ¿verdad? Ambos cooperamos, es decir, nos unimos y hacemos el mal a esta persona, al prójimo, así como suavemente, pero poco a poco la estamos destruyendo. Eso se llama pecado social, porque cooperamos. Pareciera que no tengo culpa, pero sí tengo, en parte. Esas también son formas de matar. Alguien que, no, que nunca se controla. Cuando llega a casa todos se ponen nerviosos, eso es muy triste. Que cuando llega a casa, cuando llega al grupo, me tengan miedo, eso no es vida. Porque tenerle miedo a alguien permanentemente, yo pienso que es un estrés tremendo. Es una angustia, un miedo, un temor. Y qué hermoso es cuando somos como el imán. Todo mundo le busca, todo mundo quiere platicar con usted, porque tiene el don de gente, y eso es mejor, sin quitarle el carácter, porque a veces, como dice la palabra de Dios, cuando sea así, sí, y cuando sea no, no. Bueno, cuando yo era disciplinar en el seminario, el disciplinar es el que pone, da los permisos, va, ahora me acuerdo que, que cuando pidieron muchachos, ¿no das permiso para ir a tal parte, padre?, cuando le decía, y decía, eh, no, gracias. Cuando le decía sí, le traemos una sabrita. Bueno, el no casi no nos va a gustar. Casi siempre sí, pero a veces es necesario. En un hogar se tienen que poner de acuerdo a los papás porque le da permiso a ella, pero a lo mejor dice él que no. Entonces, ¿qué pasa allí? Y el chamaco, ¿por quién se va? Por la oferta de, del sí, y a veces no. La ley tiene que llevar el amor, el amor tiene disciplina, tiene orden. Hay también divisiones, conflictos y enfrentamientos a veces entre cristianos. El Papa Francisco nos dice, no a la guerra entre nosotros. Es lamentable como en algunas comunidades cristianas consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseo de imponer nuestras propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta hay persecuciones que parecen una casa de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con este comportamiento? ¿Hay que trabajar por una iglesia? en la que todos puedan admirar cómo nos cuidamos unos con otros, cómo nos ayudamos, cómo nos damos aliento y cómo nos acompañamos mutuamente en nuestras necesidades. Jesucristo ha venido no para quitar la ley, sino para darle plenitud y la plenitud está en el amor. Y es hermoso, hermanos. Cuando sabemos integrar la disciplina con la bondad, y a la bondad le ponemos orden, y eso ayuda a crecer, eso ayuda a tener carácter. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. No veamos los mandamientos así, como pura ley, porque eso de cumplir, eso de requisito, eso de que... No, si lo vemos así, nos va a costar mucho permeamos el amor ahí descubramos que a veces la disciplina nos ayuda a crecer más porque así como livianito siempre no crecemos que cuando se nos exige no vamos a poder pero tampoco podemos vivir toda la vida rígidos verdad sino que debe estar la bondad una invitación hermanos que cada uno en la circunstancia de su vida Pueda preguntarse por dónde voy, qué me puede estar faltando a mí, a lo mejor soy muy blando y necesito a veces aprender a decir no, o a lo mejor soy muy rígido, que necesito también dar confianza, ser accesible, saber también decir que soy ser humano y que tengo sentimiento, que no solamente tengo razón, sino que tengo corazón. Entonces, el corazón y la mente, cuando los coordinamos, crecemos. Cuando solamente esto, podemos equivocarnos. Y cuando solamente acá, puedes traicionarnos. ¿Verdad? Entonces, hay que coordinar la mente y el corazón, el corazón y la mente, y seremos sanos, equilibrados, personas libres para hacer y para hacer lo que somos. Para hacer y para hacer. Que Dios nos dé la sabiduría. Decimos que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pies.